Jack era muy famoso, todos querían hablar con él. FIFA, FUFO, Jack es un héroe e e a, e a su madre, madre salvo. FIFA, Fidelito, su pastel y, y, leche y leche para todos. ¡John, Yo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 Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡No, mamá! Y el lobo se fue y nunca más regresó. ¡Viva! Dewey, no juegues con tu comida, cariño. ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC?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 Para el baño ¡Sí, sí, sí! sí Lo primero! Allá aguanta